Ser artesan papi, tiene mucho valor pues porque una joya o el diseño como tal sabemos que es hecho a mano y eso tiene su valor agregado, simplemente por ser filigrana también tiene su valor agregado. Bueno, yo llevo trabajando en joyería ya hace dos años, desde el arte me enfoco en la pesca para los diseños, la verdad siempre miraba las joyas, o sea, muy bonitas y todo, pero nunca se me pasó por la mente que se hacían a mano. Que había personas involucradas, que se, se pasaban los, sus días, su tiempo, haciendo esa joyas con paciencia y todo. Uno echa la red y no hay que esperar, ¿no? No espera mínimo una media hora, máximo hora, hora y media. Cuando uno no saca nada, pues no saca. A leer rápido, pero cuando uno está sacando pescado, o palo todo eso, también lleva mucho tiempo, cuando la malla se embolilla. Me ha pasado con mi padre, que él casi no como que no se controla. Yo pues me mantengo pues calmado, igual lo va acá en joyería, pues, porque uno está esos diseños, esos detalles que tiene que cuidar mucho, y de mucha paciencia, uno no puede estresarse, darle con demasiada calma para que todo nos salga bien. de mi familia, nadie sabía de joyería y ni yo tenía ideas ni nunca me había venido por la cabeza el tema de joyería. Pero un día llegaron al colegio avisando, entonces como en todo me metían a mí. Entonces una vez me dijeron, Carmen, ¿cuántos años tiene? Y ella está metida en joyería. Para mí la, la única Mujer trabajando filigrana en Jegua es muy chévere. No tengamos siempre en la cabeza que la filigrana siempre es para hombres. No, podemos también trabajar chicas, mujeres de cualquier edad. Jegua es una empresa, o sea que la han creado unos jóvenes. Pero eso fue con el apoyo de, en especial de Save the Children, con artesanías de Colombia y el SENA. Lo cual la idea era rescatar la joyería tradicional de nuestro municipio que estaba perdiendo. Fui la persona que me encargó de guiarlo y enseñarlo. Y a la vez, aprendí también mucho de ellos. O sea, siento que la filigrana es muy bella, es muy bonita, es algo que no debíamos dejar de perder, que se está perdiendo y que podemos hacer tantas cosas. Sé que me gusta mucho, me, me siento muy bien aquí en este espacio. Y, si uno se pone a ver aquí en Guapi, que los joyeros, joyeros, todos los ven que son de ya alta edad y yo creo que aquí pues nosotros, nosotros estamos dando como ejemplo a seguir a la comunidad.